Look, I think your first idea was the best. The orange and peppermint ice cream for... for my friends here. Are you sure, Marinette? Mm -hmm. Mm -hmm. I'm gonna head back to the palace. I told my parents I'd bring them back those cocktail umbrellas. We'll go with you. No, no, don't bother. Enjoy your ice cream. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? <coughs> Oye, ¿quién es ese guapo? Hola, emergencias. Hay un tipo guapo en mi casa. Oh, aguarde. Cancélenlo todo. Solo soy yo. Tu Como si estas cosas pasaran. Esto es una mierda. Aplausos tus ojos y no piquen. No podemos hacer esto. Trust me. Concéntrate hijo de toda tu puta madre. Mm -hmm. <ríe> no. Esta noche me voy a manosear. Todo va según el plan, señor. Desgraciado. Al día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. ¿Katuar? Hacemos una buena pareja. Si no, no habríamos vuelto a ganar al mal, como siempre. Ah, somos un equipo, no una pareja. No empieces otra vez. Escucha, Rumpel. Esto no era parte del trato. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ¡Mi pierna! ¡Oh, por Dios! ¡Mate a Potter! Miedo, porque, porque, porque. Tengo, tengo miedo, tengo miedo no está bien visto negarle un favor al amigo de un amigo No seremos amigos hasta que te desacumaticen. No. Tengo un regalo para el epidóptero Es un cataclis. Y cataclis para ti. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Este es tu segundo acertijo. Para llegar al objetivo, explora más lejos y más abajo. Mmm, yeah. ¿Acaso no lo viste venir? En fin, hasta aquí hemos llegado ¿Y la diversión? ¿Queréis ver algo de verdad? Ahora tengo el poder absoluto y me la vela! ¡Marinette! ¡Luca! ¡Wey! ¡No! Marinette. No es la primera vez que te veo después de que Ladybug se transforme. Tú no te habrás. Eh, eh, ¡Enamorado de ti! Marinette.